cómo hacer un juego en un año. Perfecto, ahora solo tenemos que eh, agarrar una de estas cosas. Tenemos que agarrar una de estas plantillas. Vamos a agarrar eh, este. Es una plantilla que me gusta mucho. Hoy voy a enseñar cómo hacer un juego en Ro... es Ay, no sé. les voy a enseñar cómo hacer un juego en Roblox. Eh, juego de Rainbow Friends específicamente Y pues primero necesitamos el mapa de Rainbow Friends, ¿no? Así que vamos a buscar aquí Rainbow Friends Aquí está Rainbow Friends Ahora vamos a tener que buscar el mapa de Rainbow Friends Que para eso yo voy a buscar Digo, para eso yo voy a utilizar este mapa de Rainbow Friends Ahí está Solo espero que me cargue y, y, uh, y ya estaría Solamente tendríamos Así, ajá Solamente tenemos que ponerlo así Pero pues las animaciones no vienen incluidas XD Así que pues No se va a poder esto Así que No se va a poder las animaciones Así que vamos a tener que... A, a ponerlo desde el spawn. ¿Dónde es el spawn? No sé. Oh, esta es la cueva de Orange. ¿Dónde es el spawn? Este es el spawn. Este no es el spawn. ¿Dónde es el spawn? Ah, es por acá. Es justo aquí, creo. Sí, es por Aquí. aquí. Y... Pues aquí primero tienen que poner un spawn, obviamente. <coughs> Vamos a poner estos spawn y Ahora van a elegir cualquier estos spawn. Yo voy a poner este spawn. Ok, chicos. Ponemos un spawn ahí. Ahora solamente vamos a tener que hacer una cosa que.. No sé si ustedes quieran hacerlo, pero está bien si no lo hacen. Um, yo mientras voy a poner una cosa que me gusta mucho. Que es hacer esto. Ay, pues. Es hacer esto. Eh, hacer como que esto es una tiendita. No sé si a ustedes también les guste. Voy a buscar esto. Esto. Porque pues obviamente esto va a ser una tienda. Así que vamos a poner unos ricos tamales. Vamos. Este juego sí estaba. Este juego sí va a ser muy, muy. Este.. ...muy random y muy XD <risa> Vamos a hacer un, un poquito más chiquito esto ¿Cómo se hace más chiquito? ¡No! ¿Qué hice? <risa> no, ya moví todo mal A ver, déjalo. Ahora, vamos a agarrar el tamal y vamos a ponerlo acá Bueno, vamos, vamos a moverlo con, el, con la herramienta de mover Para que sea aún más fácil más o menos así. Así. Ahora vamos a poner otro tamal. Así. Como las tenditas de algo. Así. Ya está, así. O oh, no, creo que este no era. No, sí es. A ver, no sé qué pasa aquí. Vamos a hacerlo así. Ahí está un poco más para acá. Creo que por eso no se funcionaba. Así. Um, no, ahí no está. Bueno. Vamos a ponerlo así. Sí que importa. Vamos a poner. la Este tamal está gigante. Vamos a hacerlo un poco más chiquito. Es que está gigante el tamal. Cerramos. Perfecto, ok Vamos a poner el tamal acá Y ahora vamos A mover el tamal Así Ya está, ya tenemos un tamal ahí Ahora vamos a poner Juguetes aquí, así que vamos a Tener que poner aquí hoy. <coughs> vamos a poner primero el juguete Este, que yo digo que todos Conocen un juguete como este Uh -huh. Todos conocen los trenes estos de juguetes. De juguete, que está bien chido. Tengo ¡Bil! ¡Hora! Ahora, ¡ay! Eh, ¡No, no, no! ¡Cámbiate! Vamos a ir con abuelitos. Tienen que interrumpirme en mi video, en pleno video, me tienen me tiene que poner así, ahora no me van a bañar nada más porque dijeron eso. Bueno, ahí está, listo. Pero no se preocupen chicos, así son, en mi familia así son. Jaja, <risas> aquí bueno, um, ahí. Está muy grande, no cabe, o sea, sí cabe, pero... Oh, no sé, me gusta mucho decir... Oh, así que voy a... Así que voy a estar diciendo... Oh, por mucho tiempo. Oh, bueno, ya. Yeah. <risa> se va a escuchar muy feo cuando se termine esto. Oh. <risa> se hace muy chiquito. Bueno, voy a tener que eliminarlo. Oh. Esto está perfecto. Vamos a hacerlo chiquito. Vamos. Esto está perfecto. Esto va a quedar perfecto. aquí. Qué, ¿Qué es esto? Vamos a moverlo un poco. Bueno, primero vamos a hacerlo grande. Ah, no, esto es lo ancho. Lo alto es lo verde. Hay que mover esto. Esto, chicos, esto va a estar perfecto en la tiendita. Esto es típico de tiendas. Y esta. En las tiendas siempre hay esto. ¿Sí o no? Ahora vamos a hacerlo un poco más alto. Este. Este. Este juguete va a quedar muy bien en la tienda. Porque es la tienda de Red la tienda de red hay puras cosas extrañas. Pero también hay cosas asombrosas como esto. Bueno, eh, ahora vamos a poner aquí un cubo de Rubik. Este video no está patrocinado por cubo de Rubik. Por un cubo de Rubik. A ver. ¡No! ¿Por qué siempre quitas el mapa de repente? Ya está. Varias técnicas, ok. Ayuda, el cubo Rubik ya no responde. Ya, <risa> oh, de hecho, quedó justamente perfecto. Pero yo lo quería en otra parte. Yo lo quería arriba, oh, ok. Me van a seguir interrumpiendo. Bueno, pues voy a gritar mucho así. <risa> <risa> bueno, ya. Ya está. Es que me interrumpen siempre. Bueno, ahora vamos... Ya que... Está arriba. ¿Me van a seguir interrumpiendo en pleno video? Bueno. Ya. Yo estoy desenojado, ¿ok? Sí, se dice desenojado. Para mí se dice desenojado. Ya estoy desenojado. Bueno, vamos a seguir. Obviamente, esto queda perfecto. Este chugichugui queda perfecto. Ignoran que le digo chugichugui. Me gusta decirle chugichugui. Suena bonito. No. Vamos a ponerle aquí chugichugui. Al chugichugui. Chugi. Es que se ve bien hermoso el chugichugui. ¿Sí o no? Ese sonido no fue mío. Fue de una película que se llama, no sé, Among Us. ¿Qué le pasa a los ojos a Ch al Chuggy? Chuggy ha visto cosas que ningún humano se ha preparado para ver. Bueno, vamos a mover un, el Chuggy acá. ¿Qué le pasa? No supero la cara de Chuggy. ¡Eh! ¡Están reviste! No, man. no manches <ríe> Está al revés Bueno, ignoremos ¿Por qué te caíste, Green? Ignoremos eso Ay, y... Ignoremos eso, ¿ok, chicos? Ahora vamos a poner más juguetes Porque esta es una tienda de juguetes Ya hablé mucho de juguetes es que, pues, eso es lo principal del juego. Es lo que hace que el juego tenga... Que, que nadie lo juegue. Es, es, lo, es el principio de que sea tan famoso este juego. Que ni siquiera nadie lo conoce. Y que apenas está haciendo. Eso es lo que hace que nadie lo juegue. Y que sea tan, tan famoso. Y que nadie lo juegue. Es, es que... Es, es que se necesita. Primero se necesitan juguetes de de sí para que para que nadie lo juegue y así que tú estés triste porque nadie lo juega es que literalmente todos quieren eso ya está ya más o menos así estaría se sí, lo voy a dejar ahora solamente nos falta agarrar un red chicos nos falta agarrar un red chicos así que vamos a poner aquí red ver, okay. ay bueno vamos a sí, vamos a bueno Adiós, continuamos en otro video. Adiós.